Hola, soy Diego Muetti, 66 años, me vacuné hace dos semanas, me siento bien, no he tenido ninguna secuela y sugiero a todo el mundo que se sí, vacune, a la sí. protección propia y de la familia.